preparadas y personas de familia incluso hay videos circulando de policías que están renunciando hay otros que no colgan videos y están renunciando están pidiendo su de baja su retiro antes de tiempo porque tienen miedo de salir a las calles a proteger principalmente con, con porque, eh, ojo hay personas que sí salen a protestar activistas eh, ¿Cómo se llama? Eh, no Mare Black eh, Black eh, Black Lives eh, Matter Black Lives Matter O sea, estos movimientos, perfecto, yo lo apoyo al 100% Pero hay gente que se está mezclando en esos movimientos Para hacer saqueos Para atacar a personas eh, los delincuentes, los sicarios se están saliendo a matar personas. Entonces, esto es un desastre. Yo le dije días atrás que los habitantes de Manhattan, principalmente, se están mudando para Upstate y para otros estados más tranquilos. Porque tienen miedo. Hay negocios que están cerrando no por la pandemia. Ojo, hay negocios que están cerrando no por la pandemia. Están cerrando por los saqueos por los saqueos, que son dos cosas diferentes, o sea que, que está muy crítico, eh, Veloz, el tema en la ciudad eh, de Nueva y, y otros bueno, estados Sí, bueno, eh, sí se está mezclando definitivamente, se está tomando como justificación para hacer lo mal hecho, lo mal hecho eh, históricamente, si nos fijamos, Roberto, siempre ha sido así, o sea, siempre se ha dividido que está mal, pero siempre se ha dividido, raza negra, incluso en algunos eh, lugares hay sectores que exclusivamente viven personas de color. En el cine, cuando son, eh, eh, en el, el cine propio, algo tan simple, se divide. Cuando es película de, de personas de color, es simplemente personas de color. O sea, que es un problema histórico que está en la simpleza de la vida y lamentablemente no se ha podido erradicar. La situación en Estados Unidos, que voy a decirlo siempre, tiene que ver directamente con, con la política de Estado. A mí un presidente, Donald Trump, para mí el discurso de ese señor siempre ha sido racista y discriminador. Y lamentablemente se está viendo, quizás no tenga 100% de influencia, pero tiene relación. Eso es así. Bueno, cambiando de tema, eh, cuídense mi gente de allá en Nueva York, los que nos siguen a través del 10-14. Cuídense. Que ahora no solamente el COVID, la pandemia, ahora el tema de la delincuencia, y, y lo saqué. La economía no está muy buena en Estados Unidos. Y todavía se hay gente cogiendo yola para, para Puerto Rico para luego pasar a Nueva York. Esto es donde quiera, que, esto es mundial lo que está sucediendo. Así que eh, en este momento es sobrevivir. Sobrevivir en todos los sentidos: económico, social y también salvaguardar su propia integridad física. Porque no solamente en Estados Unidos, aquí en República Dominicana también hay una alteración colectiva. A propósito, hoy tenemos un consejo de la doctora eh, Sierra, eh, nuestra psicóloga de planta que siempre está conectada con nosotros. Más adelante estaremos conversando o viendo un video que nos envió. Mira, eh, Veloz, cambiando de tema, señor director, vamos con la imagen del momento. ¿Tú sabes cuál es la imagen del momento, Veloz? ¿Cuál es la imagen? La imagen del momento, la visita que quiero uh -huh. felicitar, tú es porque a, a, atención los perremeístas, que nada más eh, graban el programa cuando uno critica lo malo. Cuando uno critica lo bueno, también grave. El presidente Luis Abinader hizo un gesto de democracia. Eso lo subió allá arriba, allá en el firmamento. Visitó a los tres principales opositores políticos, eh, ex candidatos presidenciales, Guillermo Moreno, el doctor Leonel Fernández, y no visitó... A, si se quiere, al expresidente Danilo Medina, no. Al comité completo. Al comité, Al sí. comité completo. Él fue. No fue de que, que vengan a Palacio con una reunión. No, no, no, no. Luis Abinader se bajó de su trono, de su investidura presidencial, y fue donde los, candid los, los presidentes de, de los diferentes partidos de oposición. Fue donde Guillermo. Fue a globe donde eh, Leonel, y fue al comité político, al comité central, perdón, a, de, del PLD. Ahí estamos viendo las imágenes, eh, estas imágenes históricas. Nunca, nunca en la historia democrática de la República Dominicana, un presidente saliente había visitado tan rápido a, y se había reunido con, lo, con, la, con la oposición. De esta forma. Ahí estamos viendo. Eh, eh, cuando llegó, recibido por el expresidente, Margot estaba ahí, hey, Margot. Ey. Mira, eh, ahí hay, hay muchas cosas, veloz, que analizar. Y muchos metamensajes. Ahí hay muchas cosas. No, mira, la de Guillermo, bien. La de Leonel, bien. Pero en esa del Comité Central, hay muchas cosas que analizar. La primera es... La ausencia La ausencia Papá Dios, tú sabes que esto es un análisis que estamos haciendo No, no hay maldad en mi comentario ¿eh? La, ¿La ausencia, ausencia del ex candidato vale. Miembro del Comité Central Gonzalo Castillo ¿Estaba ahí? No estaba ahí Debió de estar Fue una falta de respeto Gonzalo Gonzalo debió de estar no me vean con excusa barata, que, que, que, que, que estaba haciendo gimnasia, que estaba corriendo, que estaba en, en el hidrógeno. No, no, no, no, eso se sabía, porque eso fue planificado, eso no fue tampoco una visita sorpresa, ¿Eh? ahí vimos no. al exministro de turismo, ahí vimos a Brito, estaba el presidente Temisto del partido, Temístocles Montaz, o sea, el comité, Ahora, sí. otro, otra otras cosas que yo me pregunto, hoy es viernes, hoy tenemos a María Chibuda, eh, porque hoy es viernes, tenemos a María Chibuda en la segunda hora, en exclusiva, vamos a hablar de influencia. Pero lo que yo me pregunto, veloz, ¿y cómo se viene a la cara ellos? Porque ahí hay gente de, de por ejemplo, ahí está un Roberto Fulcal, un crítico número uno en la campaña, y habían otros ministros que están acusando a varios ministros y al mismo presidente, por ejemplo, en el plan social, que también son de las cosas que, que le están haciendo daño al presidente. Ya, ya, ¿Ya hay gente haciéndole daño del mismo partido a, a, a Binader? Claro. Dando declaraciones a priori, sin, sin tener prueba. Ah, que hay 100 mil cobrando en, en la vaina de solidaridad, sin, de, de, ah, en el plan social, perdón. Sin antes, señor, usted tiene que agarrar... Eh, eh, eh, como dicen en el campo, aquí en el Cibao, usted tiene que agarrar eh, la mula por los pelos para saber de qué color es. Usted no puede estar declaraciones y acusaciones así, porque entonces usted le está engrandeciendo al otro. Pero eh, eh, ahí hubo una... Eh, eh, yo quisiera saber, eh, eh, ¿qué se habló detrás de batidoria en esa reunión, veloz. ¿Qué tú crees? Bueno, honestamente pienso que todo fue cordial. ¿Eh? cordial, simple lo que pasa es que la, la política es un show la política es un show eh, eh, o sea, entiendo que no es nada directamente personal ¿cómo fue? que no, que no escuché, aquí tengo el voz bajita. no, de, de, decía que para mí la visita backstage, lo que no fue sonoro al público, fue todo cordial todo cordial, todo simple todo muy amable que esas son cosas que de las acusaciones y demás, que Para son parte del show político, pero en realidad no, al menos no se trata directamente eh, personal. Eh, Veloz, pero la pregunta mía, ¿fue uh -huh. Leotabay, el presidente estaba ahí. ¿El expresidente? Sí. De, ¿Y ahí no había uh -huh. COVID? ¿Que si ahí había? ¿Cómo? <risa> Porque él no fue a entregar, eh, eh, eh, él no fue, a, eh, no escuchó el discurso de... de, de, de de Luis Abinader por el COVID, probando veces que se... Y ahí habían como 500 gente en una habitación cerrada, bastante pequeña. Digo, pequeña relativa a la cantidad de personas que había. Si sí, no te escucho, te muteaste. Eh, la imagen, sí, directo. Que, imagen todos, que todos conocemos la verdadera razón por la cual él no fue? ¿Cómo fue? que todos conocemos la verdadera razón por la que él no asistió, ah, o sea, no escuchó ¿y cuál el discurso, fue la razón? el protocolo. ¿Por qué? Por para qué? proteger... Pa, ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho ahora bien. Él no fue, pues, cuestión de orgullo, o sea, su orgullo no se lo permitía, la grandeza, no no le permitía escuchar pero, pero el discurso. ahora el orgullo, ¿él se reunió ahora? ¿eh? Pero es diferente. Ellos se pusieron como en dos bandos. Ahora, Luis Abinader, Dame cámara aquí. señor. no, no vean mi greña, que por eso ando con gorra. No sé el salón, acerca Mire, Luis Abinader, me quito el sombrero. Sí. ¿Qué muestra? Hola. Eso es una muestra de ser un presidente, un estadista. Luis Abinader, usted, mire, usted hizo algo histórico. ¿De verdad? Aplauso para Luis Abinader. Qué bien. Ahora, ahí me mito, Luis Abinader, Qué maíz. Se están haciendo daño muchos ministros. Hablando plumeburra y haciendo toyo. Oh. Ministro, bueno, tu amigo, lamentablemente, pero no está haciendo un buen trabajo. Roberto Fulcar en Roberto Fulcar. Plutarco Arias, sí. Que se quede en Santiago, si él quiere, no sé, pero Plutarco, no me está gustando cómo está manejando el, el ministro del Ministerio de Salud. No me está gustando. Y vamos a ver cómo sigue la cosa. El presidente ya, puntualizando, esta visita la hizo principalmente y precisamente para conversar y ver entre todos muy bien por él en la lucha contra el COVID, porque aparentemente ni lo que estuvo, bueno, ahora no sabemos realmente porque no tenemos datos oficiales actualizados, ojo, datos oficiales actualizados actualizado no tenemos del COVID. O sea, no, no tenemos una cifra que nos diga, ok, al día de hoy al día de hoy o al día de ayer por lo menos, que era lo que nosotros entendíamos, que, que no, no hacían un eco porque el organismo oficial, los datos no los inventamos nosotros, sino del de Ministerio de Salud. Al día de ayer que nos digan un dato oficial, hay tantas personas infectadas, hay tantas personas recuperadas, hay tantas personas en cuidado intensivo, hay tantas personas fallecidas. No tenemos ese dato, no lo tenemos, al día de hoy, esto es fin de mundo, esto es grave, esto es serio, esto es serio. Bueno, va, vamos a abrir las líneas, eh, vamos a darle cinco minutos a la línea telefónica, porque a segunda hora estaremos conversando con Mariachi Buda, eh, a propósito, Mariachi Buda es eh, un MC, como se le conoce en Estados Unidos, MC, un maestro de ceremonia o un DJ ah, muy famoso, que se catapultó eh, con sus programas y su influencia en las redes sociales, terminando en hacer una colaboración para Rosalía y J Balvin con el tema eh, Con Altura. Él ofreció una frase que él registró, no sé si recuerdan, eh, la clase, eh, ¿cómo que dice? Ah, no, con la, Altura. Sí, pero ¿cómo que dice? Que no recuerdo. Ah, no, ¿Con, la, altura. La, con Altura. Yo ah, sé la, que además dice con, con Altura. Con ah, Altura.